Porque El cerebro funciona así, procesa la información acorde a tu estado emocional. Y ahora, en el siglo XX, tenemos herramientas que nos permiten testar esto casi sin lugar a dudas. Hay una técnica que se ha desarrollado que se llama la optogenética. Con esa técnica, lo que se puede hacer es marcar neuronas específicas con una proteína sensible a la luz. Entonces, cuando nosotros iluminamos esa neurona, la neurona se activa. Y cuando no la iluminamos, la neurona se desactiva. Con esto, los científicos han conseguido marcar las neuronas que están relacionadas con determinadas reacciones. En este caso, al ratón le han marcado las neuronas asociadas con el miedo y vais a ver qué pasa cuando se activan. Por ahora no pasa nada, pero veréis que se enciende una luz, se apaga la luz, ya nos está estimulando la respuesta de miedo y poco a poco el ratón sale de ese estado de miedo y vuelve a su comportamiento natural. Esta es la prueba de que la activación de la emoción sin que pase nada alrededor provoca una respuesta conductual.